En el tiempo para la charla, como les comentábamos, nos acompaña hoy el secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez. ¿Qué tal, Egunon? ¿Qué tal, Egunon? Sí, no llegó a ser ni siquiera un debate tampoco, porque ya parece que está cerrado, pero cuando se puso sobre la mesa ustedes dijeron algo así como, aparten de mí este cáliz, ¿no? Bueno, nosotros mantenemos una postura que entendemos que es eh, más lógica, eh, para el, el desarrollo normal de, de la legislatura en Euskadi, que es eh, no se rindan ustedes tan rápido y, y convoquen unas elecciones, cuando en realidad lo que tienen que hacer es mm, cambiar de actitud, dialogar con la oposición y tratar de, de sacar pues un montón de proyectos legislativos que estuvieron en la mesa a principios de legislatura y que a día de hoy están sin aprobar. Yo no sé con qué balance quiere ir el lenda Urcullu o querer ir el lenda Urcullu a unas elecciones, pero no creo que con un tercio de las leyes aprobadas y una dimisión de un consejero sea el mejor balance para un fin de legislatura. Eh, sí, pero la ciudadanía no sé si, si mira el, el balance de lo que se ha hecho o el balance de lo que no se ha podido hacer ah. y quién es el, el culpable de que no haya podido ser así. Bueno, pues mire, eh, no es nada nuevo que los tres partidos que componemos la oposición somos partidos bien diferentes. Cuando somos los tres partidos los que le indicamos al Lendakari que su actitud ha sido muy poco dialogante y que ha tenido muy poca capacidad para eh, sacar proyectos adelante con alguna de las fuerzas políticas de la oposición, que incluso en algún caso ha sido la oposición la que ha tenido que salvarle sus propias chapuzas, como hizo el Carrequín Podemos con, con los proyectos de la prórroga presupuestaria, pues creo que el que tiene que hacer las reflexiones es el endacari y el gobierno vasco. ¿De qué manera quieren ellos desarrollar la legislatura? ¿O simplemente han decidido que nunca van a ser generosos con la oposición? ¿Que siempre van a estar en posición de exigir y no de dar? ¿Y que se rinden a la hora de, de negociar con la oposición y de ceder un poquito más de lo que les tocaría? Eh, ¿Pero hay posibilidades de, de llegar a acuerdos a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de la bibliografía presentada hasta ahora? En el Parlamento se llegan a acuerdos todos los días este jueves de una manera o de otra la ley de abusos policiales la modificación de la ley va a salir adelante eh, hace poco o en breve va a salir adelante la ley de patrimonio es decir, acuerdos se llegan quizás hay algunos que no se trasladan a la opinión pública porque no son tan relevantes y otros que sí Claro, la cuestión es eh, qué capacidad se tiene por parte del gobierno para tejer esos acuerdos que es quien lidera el gobierno y quien tiene que convencer a la oposición para eh, que podamos sacar esos proyectos adelante. Bueno, pues eh, a la espera quedamos de ver si hay un cambio de actitud o ver si directamente hay una rendición. ¿Y cuál es su, su actitud o cuál es la piedra de toque que marca su, su actitud? Por ejemplo, la que han mantenido con toda la cuestión de, de la OPE de Osakidecha y con la dimisión de Darpon. Bueno, nosotros eh, evidentemente como fuerza política de oposición tenemos dos objetivos, tratar de, de sacar adelante aquí aquellas iniciativas que se acerquen lo más posible a lo, que, a lo que es nuestro programa, a la carta de presentación con la que fuimos a las elecciones, como pudiera ser una modificación de la ley de la RGI que sea mejor para la ciudadanía y no peor, y, y también evidentemente controlar eh, el trabajo que hace el gobierno. E impulsarlo cuando corresponde. El trabajo que hemos hecho con las oposiciones aquí hecha es poner encima de la mesa un fraude que se está dando... se filtran exámenes de sí. nos aquí hecha atentando contra la igualdad de oportunidades de las personas que concurren a esos exámenes y exigir una correcta gestión de esa situación. Ni se ha corregido la situación, ni se ha hecho una correcta gestión de la situación a posteriori. Por lo tanto, evidentemente tenemos que exigirle responsabilidades políticas a quien es responsable político o quien era en ese momento, que era el señor Darpón eh, Pero ha sido un fraude generalizado ¿Por qué comunicativamente cuando eh, es un fraude efectivamente que afecta a seis especialidades se vende que es un fraude generalizado como si afectara desde celadores eh, hasta eh, pues la, bueno, la especialidad más selecta? Eh, yo no voy a hablar sobre lo que transmiten los medios de comunicación, voy a hablar sobre lo que transmitimos nosotros que siempre hemos dejado claro que esto se refería a las especialidades y se refería a las filtraciones de exámenes. Además, nosotros fuimos los que hablamos de una serie de especialidades concretas en, en las que sabíamos que este fraude se estaba dando. Eh, creo que cuando existe esa situación de generalidad es porque una de las cosas que más hemos escuchado eh, al sacar este fraude a la luz es que todo el mundo lo sabía, que todo el mundo sabía que esto sucedía y que no ahora, sino durante los últimos 20 o 30 años. Creo que eso es lo que ha proyectado una sensación de generalidad, el hecho de que no sea algo nuevo que se ha dado puntualmente en una especialidad porque había un señor que ha decidido hacerlo, sino que era una práctica habitual en la cual el doctor que llegaba a un hospital para eh, luego tener que hacer un examen de especialidad sabía que tenía que esperar al turno que le tocara y eso es muy grave. Eh, pero, eh, insisto, de especialidades muy concretas, que son la élite la de, de entre las especialidades, y luego le, el motivo de ese trato de, de favor eh, es clientelar, eh, tiene que ver con siglas. Eh, ¿Qué es clientelar? Desde Se luego. lo pregunto. Si tiene que ver con siglas, pues eso nos lo tendrán que explicar, o debería explicaros una investigación penal, y ojalá hubiera una investigación parlamentaria que sería la que aclararía... Eh, muchas cosas de estas, pero evidentemente cuando hay eh, cuando una situación de este tipo se sostiene años en el tiempo y el gobierno eh, en Euskadi es el mismo durante años en el tiempo, no descartaría que hubiera una relación sobre ello, no lo descartaría, pero bueno, pues a día de hoy no puedo afirmarlo tajantemente algún tipo de clientelismo hay que decir en el momento en que tú favoreces a alguien o en el que el jefe de servicio favorece a alguien existe un clientelismo claro político con siglas político con siglas habría que demostrarlo por eso pero por eso, podría ser por eso. pero podría sí, ser claro, claro. Pero, pero podría ser es decir el extender eso vamos a hablar de de la precampaña de la primera que, que tenemos porque son dos una inmediatamente detrás de de la otra ¿qué esperan ustedes en Euskadi para las elecciones del 28 de abril? Bueno, nosotros venimos de un, de un resultado de ganar en las dos últimas dos elecciones generales. Eh, fuimos la primera fuerza y evidentemente aspiramos a ser la primera fuerza siendo conscientes de que a día de hoy eh, nuestra tendencia es más baja que la que tuvimos hace, hace esos dos años. Por lo tanto, nos toca, evidentemente, hacer una buena campaña, nos toca demostrar la capacidad que tiene Podemos en Euskadi para trasladar los problemas de Euskadi al Congreso de los Diputados y además no solo eh, defenderlos con los seis cinco diputados que saquemos en Euskadi, sino con todo el grupo parlamentario de Unidos Podemos y si encima conseguimos que Unidos Podemos tenga una fuerza notable en el Congreso y conforme un gobierno, pues más garantías aún para, para defender esa Euskadi. Entonces, nos trata de, necesitamos demostrarles a la ciudadanía vasca para poder, bueno, pues si se puede, volver a ganar las elecciones y si no, obtener un, un buen resultado. Mm, eh, no es eso lo que indican, no ya solo las eh, encuestas, claro. sino la percepción ¿no? que hay eh, general sobre lo que va a ocurrir. Bueno, es cierto que, que claro, si miramos a las eh, encuestas, como he dicho, nuestra tendencia a día de hoy es, es a la baja, aunque es verdad que las mm. encuestas son... Bueno, tienen sí, pero sobre la Difícil, de difícil trabajo a día de propia, hoy, ¿no? eh, Y con el tiempo que llevan, ya pueden tener una una idea, ¿no? De, eh, podemos tener, fuertes podemos, o no podemos tener una fuertes. idea, claro. Y, y, y no es el mejor, o no era el mejor momento para para Podemos cuando empezó esta precampaña. Creo que eh, estamos en un mejor momento que en el que podíamos estar hace dos semanas mm. o, o tres semanas. Y de hecho, creo que el resultado. Que las encuestas dan para, para el carrequín Podemos en Euskadi no es nada desdeñable. si es Estamos hablando de, de 20 puntos, 21 puntos, en fin, creo un resultado que para cualquier fuerza política sería un éxito. Obviamente aspiramos a más y ese es el objetivo que nos marcamos, pero. Eh, Siendo conscientes de que la situación no es la de hace tres años, creo que está claro que hay un espacio muy consolidado para el Carrequín Podemos en Euskadi. Eh, no les beneficia en nada la polarización, ¿no? El hecho de que ah. ahora el Partido Socialista, de alguna manera, sea el, el foco de, de las fuerzas progresistas. Bueno, eh, eso hace que... Toca repartir, que se dice de manera burda. Un partido socialista, Pero además, creo con, que... con el que se supone que tienen que sumar. O sea, que es una situación que... casi paradójica, además. Claro, yo creo que, a ver, políticamente la polarización no le hace daño a nadie, porque la, la ideología trasciende menos, se vota en clave de utilidad y a veces se vota incluso en clave de confrontación, ¿no?, a un bloque a un bloque en este caso, como podría ser el bloque, el bloque reaccionario de derechas, que, que está generando o tratando de generar esa crispación que creo que no es beneficiosa ni para la ciudadanía ni para la política y que, que hace que nos tengamos que enfrentar directamente a un bloque. A mí no me gusta hacer la política frente a, no me gusta hacer la política por y la política para presentar un proyecto. Pero también hace que, que podamos defender un proyecto que, que empezó hace unos meses, que era esa mayoría que existió eh, ...por la moción de censura, que acabó con, con el reinado de, de Mariano Rajoy... Que, que nos liberó a muchas personas de ese peso... Eh, y, ...y ahí cada uno tiene que evaluar cuál es la fuerza más útil... ...para sostener ese bloque y para sostener esas políticas... ...creo que todo el mundo sabe que hay cuestiones, como el salario mínimo de 900 euros... ...que sin la presencia de Unidos Podemos eh, de manera protagonista... ...en, el, en la labor que, ha hecho, que se ha hecho en el Congreso en los últimos meses... Pedro Sánchez no habría eh, puesto esa propuesta encima de la mesa, por ejemplo, eh, como se puede hablar de otras cuestiones. Entonces, mmm, creo que mucha gente sabrá evaluar eh, que es necesario sumar, pero que también es necesario que haya una fuerza que garantice que realmente va a haber un gobierno progresista. Mm, pero para eso el votante tiene que sacar muchos decimales y, y no es cuestión, ¿no? Y sobre todo cuando mm. la campaña se está planteando, como estamos viendo, en términos de trazo muy grueso. Sí, se plantea en términos de trazo muy grueso y términos de bloques, eh, pero creo que todavía queda un mes para poder desgranar un poquito las propuestas, eh, eh, por lo menos las propuestas propositivas, ¿no? No, no, no hablo de propuestas tipo Casado, que es, bueno, voy a soltar cada día un poco de dinamita para tener un protagonismo que creo que además se le vuelve en contra, pero eh, por suerte queda todavía un tiempo y espero que podamos trazar un poquito más fino podamos poner debates sociales encima de la mesa. ¿no? Todos estos últimos años hemos debatido sobre pensiones, es un tema que queda sin resolver, es un tema que empieza a estar encima de la mesa otra vez y que espero que se debata en profundidad a lo largo de la campaña. Eh, creo que existen oportunidades para plantear este tipo de, de debates y ahí quedará claro quién realmente tiene aspiraciones eh, de blindaje de derechos sociales, de formar un gobierno realmente progresista y quién no. Eh, cuando dicen o cuando expresan su temor de que el Partido Socialista pacte con Ciudadanos ¿es una estrategia electoral o es que lo piensan de verdad? Es un temor real, es un temor real basado en, en hechos objetivos hechos objetivos que es que hay personas que lo han planteado abiertamente como puede ser el, el señor Ávalos y que hay personas que no lo han rechazado por lo tanto cuando no hay una posición clara sobre cuál va a ser el lado al que se va a mirar en relación a, a la conformación de gobierno por parte del señor Pedro Sánchez, nosotros tenemos claro que hace falta alguien que coja el volante con firmeza y que diga que hay que mirar para la izquierda. Y mm. esa fuerza tiene que ser el Caracín Podemos o Unidos Podemos en el Estado. Y para el 26 de mayo, que también estará ya preparándolo todo, que es lo mm. que esperan, porque hay, ahí sí que es una reválida también. Sí, evidentemente... Eh... Es un proceso, como he dicho durante mucho tiempo, un proceso muy importante para el Carrequín Podemos porque va a demostrarse la, la capacidad de asentamiento territorial que, que tenemos. Creo que, que vamos a presentar un proyecto interesante, realista, apegado a Euskadi y que va, y que va a sostener ese espacio político que... que el Carrequín Podemos tiene, tiene en Euskadi que, y que se está demostrando día a día en el Parlamento Vasco. Y objetivo, como he dicho, pues muy claro, eh, tanto en ayuntamientos como en juntas generales en los que sea posible formar gobiernos progresistas con las dos fuerzas que, que entiendo que se denominan progresistas que son PSI y Euskal y y Reabildo. Ese es el, el proyecto, aunque pudiera darse entonces la, la paradoja de que el PSE estuviera gobernando, sin embargo, con el... Bueno, no parece que sea la intención tampoco de, del PSE, ¿no? Tendrán que decidir tendrán que decidir, como tendrán que decidir en el Estado, si prefieren gobernar con ciudadanos, una fuerza que es directamente peligrosa para Euskadi, o gobernar con Unidos Podemos, que es una fuerza que, que defiende la plurinacionalidad y defiende los derechos sociales, pues tendrán que definir, de, decidir en Euskadi mm. si prefieren eh, seguir teniendo un gobierno en el que están invisibilizados, si no son capaces de, de aportar su impronta social y, de, y, y, y se tragan las políticas neoliberales del PNV, o si deciden conformar eh, gobiernos con quien está altamente comprometido con sacar políticas progresistas adelante. Eh, ¿Tienen ya cerradas las listas de la coalición? Sí, bueno, creo que quedan algunos municipios por cerrar, eh, pero creo que estamos a un 90% aproximadamente. De hecho, las, eh, las listas de juntas generales están cerradas hace tiempo. Las de la capital es, eh, también, ciudades grandes, en fin, bueno, hay pueblos pequeños que siempre hay detalles que hay que trabajar pero le diría que en un 90%. Uh -huh. eh, y esta vez van a ser más, digamos, compactas que la vez anterior, cuando casi se tuvieron que presentar con lo ah. opuesto. Y digo, atendiendo a problemas que han tenido serios en, en los grupos, pues por ejemplo, en, sí. en Juntas Generales en Guipúzcoa, o no, digamos, en Juntas Generales en Vizcaya. Sí, evidentemente hemos tenido problemas, pero que hemos hablado... Mucho de eso ya y, y, y bueno, pues yo lancé también un compromiso público en su día. En los grupos institucionales que va a haber a partir de ahora en Juntas Generales o en los ayuntamientos no van a existir los problemas que han existido hasta ahora. Creo que también hemos madurado como organización, se ha dado un proceso ya con una dirección asentada de primarias, de candidatos, etcétera. Y creo que, que realmente contamos con gente muy válida para, para representar las instituciones, eh, tanto en ayuntamientos como en juntas generales, a, a la ciudadanía vasca. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha habido más control por parte de, de la dirección que la vez anterior? Bueno, más control. Eh, en realidad las primarias son difíciles de controlar porque porque es una votación abierta, pero sí que es cierto que después de un trabajo de años normalmente en los municipios el liderazgo es claro, hay ciertas personas que tienen liderazgo y no se compite por, por ser candidato o candidata a alcalde porque todo el mundo tiene bastante claro quién ha de ser el mejor candidato y en las juntas generales eh, las candidaturas son fruto de un acuerdo muy trabajado. Por lo tanto, eh, en principio, hay una gran parte de la organización que está de acuerdo con, con estas listas. Lo cual quiere decir que no debería haber grandes problemas, más allá de los, obviamente, problemas que pueda haber en algún momento de trabajo o de convivencia normales en cada grupo o que puedo tener yo cada día con, con diferentes equipos. Ander.